tenemos aquí, gente comprometida, gente valiente, gente que se ha atrevido a dar el paso a la política en estos tiempos tan complicados para esos menesteres. Eh, por lo tanto, yo prácticamente no voy a hablar de política, se lo dejo a ellos. Eh, y fundamentalmente, se lo voy a dejar a ellos porque yo no me dedico a la política como ellos. Yo soy educadora, yo soy educadora ambiental, soy ecologista y soy habitante del medio rural. Fundamentalmente eso, habitante del medio rural. Y yo sé que a la gente de, de Unidos Podemos le interesa y mucho el futuro del medio rural. Y es de lo que yo lo más brevemente posible... Os vengo a hablar aquí hoy eh, Aquí y a este lugar A la Comarca del Besaya Buenos días Torrelavega. Buenos días Comarca del Besaya Buenos días Cantabria Esta castigada Comarca del Mesaya que igual que todo Cantabria verde, biodiversa y única tiene unas salidas que nadie está viendo hacia precisamente eso lo verde lo biodiverso y lo único de esta nuestra tierra yo nací en esta comarca nací muy cerca de aquí en el valle de Huelna eh, y allí fue donde empecé a amar al medio rural de Cantabria, nací en una familia ganadera del medio rural de Cantabria y aunque las vicisitudes me llevaron por, por la ciudad muchísimos años, siempre quise volver al campo y vivir allí porque Cantabria es un paraíso para vivir en el medio rural. Pero resulta que el medio rural está malito, está muy malito hablamos ahora eh, está muy de moda hablar de la España vaciada también de la Cantabria vaciada <coughs> eh, las enfermedades del medio rural son simples por decirlo de alguna manera se reducen a despoblación y envejecimiento y masculinización excesiva de la población punto no hay más eh, el problema de la despoblación no es de hoy pero bueno, desde que yo tengo uso de razón se viene hablando de la despoblación, siempre he oído hablar de cómo el medio rural se va despoblando ¿por qué? porque nunca ha interesado nunca ha interesado a nadie políticamente, nunca ha interesado a nadie salvar el medio rural había que salvar lo urbano y no lo rural eh, históricamente se han hecho cosas para para resolver esa supuesta despoblación que no ha sido nada más que parches, yo recuerdo cuando en la segunda década, la última década de, del siglo XX, a los gobiernos cántabros de, de turno se les ocurrió hacer carreteras. El problema de la despoblación es que en el medio rural de Cantabria no teníamos carreteras y hubo que hacer carreteras por todas partes. Se, puso, se, se colocó asfalto y cemento hasta en los atrios de las iglesias de los pueblos ¿aquello consiguió paliar el problema? no ¿para qué sirvieron aquellas carreteras? para que los habitantes del medio rural en aquel entonces se pudieran ir más rápido con lo cual no solucionamos absolutamente nada ahora eh, parece que se oye que el medio rural necesita internet sin internet no es que no podemos vivir los del medio rural hay que llevar banda ancha a todas partes obligatoriamente ¿eso va a solucionar el problema de la despoblación? tampoco, son parches ¿qué soluciona el problema de la despoblación? es muy sencillo ¿qué lo causa? el envejecimiento de la población ¿qué soluciona esto? Eh, ¿Cómo se soluciona esto? Repoblando y con gente joven, es muy sencillo Yo me voy eh, a, a, a... Vamos a ver, me, me baso en, en mis observaciones como ecologista del mundo natural ¿Cómo se recupera una población extinta o a punto de extinción? Repoblando Repoblando con especies, está clarísimo Y con especies válidas Jóvenes, y perdonar por la expresión, pero jóvenes y hembras. Lo siento, pero si mujeres el medio rural no se recupera. Está clarísimo. Por lo tanto, ¿quiénes mejor que nadie pueden recuperar el medio rural? Mujeres preparadas, capacitadas y jóvenes, con ganas de arraigarse. ¿Para ello qué necesitan? También es muy simple. Servicios básicos y fundamentales Igual que necesitamos en la ciudad O que necesitan en la ciudad ¿Qué servicios? Educación ¿Qué hace una familia joven Con hijos en el medio rural? Si no tienen escuelas cerca de casa Las unitarias se cierran Por falta de maestros Todos van a las concentraciones escolares eh, Las concentraciones escolares son atendidas por maestros, por plantillas de maestros y maestras que se cambian y se renuevan todos los años es decir, los maestros viven en la ciudad y van a dar clase a ASO por ejemplo, que es el valle en el que yo vivo no se arraigan, no crean lazos familiares no conocen el territorio no pueden transmitir valores a sus alumnos sobre ese territorio eh, sanidad centros de salud pues sí, centros de salud, sí, pero médicos rurales, ocurre lo mismo los médicos y las médicas que atienden los centros de salud de los consultorios, también viven en la ciudad van a pasar consulta punto. Entonces, hay que recuperar esas figuras que, por otro lado, ya existían. Yo me voy a la época de la República. Maestros rurales, médicos rurales, existían como figura. Pero muy lejos de, de aquí, en Potes hay un monumento un médico rural, Ese, esa estatua a caballo que hay en el, en el centro de la Plaza de la Serna. Yo no digo que haya que recuperarla como en aquella época, pero adaptada ser un médico de un consultorio rural tiene que poder ir a atender a un paciente en una cabaña pasiega y si para ello necesita tener a su disposición un todoterreno a la puerta del consultorio pues lo tendrá que tener es voluntad política ya me están diciendo que me calle. sanidad, educación, eh, fundamental ¿De qué otra manera podemos sacar adelante el medio rural? Pues el turismo, el tan traído y llevado turismo Ojito con ello Ojo con el turismo Porque lo que no podemos es eh, montar tirolinas Por encima de las cascadas del Gándara Para que vengan los turistas a columpiarse Eso es convertir el medio rural en un parque de atracciones No es sacar adelante el medio rural ¿Y cómo? Eh, con políticas de desarrollo rural reales, coherentes y sostenibles Ya acabo, chicas eh, Pero si no digo lo de las políticas de desarrollo rural coherentes y sostenibles Me muero En Catabria, los grupos de acción local en el medio rural Están subvencionando peluquerías están subvencionando gimnasios y están subvencionando lavanderías ¿cómo sacamos adelante el medio rural de esta manera? que no digo yo que no tenga que haber esos servicios en el medio rural evidentemente, pero ¿qué ocurre con eso? que luego no hay eh, quien vaya a esos lugares y esas gentes que han comenzado con esas iniciativas acaban en la ruina y endeudadas ¿quién se beneficia una vez más? los bancos ¿cómo salvamos el medio rural? por último con transporte por favor, Leticia y Luis, cuando lleguéis al, al congreso, a Madrid, decirle a Amazon que acabe ya con el mantra del AVEA Madrid. Saber, en el medio rural no queremos un AVEA Madrid para nada. En el medio rural lo que queremos es que los trenes pasen y paren en las estaciones de nuestros pueblos. Eh, hay algo que sí que tengo que decir como, como ecologista y es que esto, eh, los problemas del medio rural, se solucionan desde las agencias de desarrollo rural eh, teniendo voluntad política de hacerlo, es decir, apoyando proyectos de ganadería extensiva, apoyando proyectos de agricultura ecológica, apoyando proyectos de conservación de la biodiversidad para que nuestros jóvenes biólogos, biólogas, geógrafos y geógrafas puedan ir a instalarse al medio rural, apoyando proyectos de gestión forestal sostenible, abandonemos de una puñetera vez la política del eucalipto, por favor. Por favor, porque lo siguiente que vamos a hacer es eh, introducir al koala. Introducimos al koala y nos cargamos al lobo ya directamente, claro, nos le cargamos. Eh, si no digo lo de la diputada de Ciudadanos, me muero. Vamos a ver, para la diputada de Ciudadanos, que la he escuchado hace poco, el lobo, ojito tener mucho cuidado, ¿eh? el lobo va a llegar a las playas del sardinero si no lo seguimos matando. Fíjate, fíjate, entonces, conservación de la biodiversidad, sí, y no solo no solo del lobo y del oso, sino de toda la biodiversidad. Eh, bueno, tenía más cosas que contar, pero lo voy a dejar aquí porque porque si no Marta me va a acabar cortando el presupuesto que me está amenazando ya eh, si quiero acabar, quiero acabar citando a, un, a alguien que yo admiraba mucho una persona polifacética, fue músico, fue político y e hizo muchas cosas y casi todas las hizo bien eh, José Antonio Labordeta él se echó un país a la mochila y lo recorrió por caminos y veredas a la rebusca de aquellos personajes que quedaban en el medio rural. Fue el último que dio a conocer verdaderamente cómo era el medio rural. Y además fue la persona que nos abrió a Unidas Podemos las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid. No podemos permitir que esas puertas ahora se cierren. Todos tenemos que votar a Unidas Podemos para mantenerlas abiertas. Y quiero acabar con una estrofa de una de las canciones que cantaba José Antonio Labordeta, porque tenemos que reiniciarnos, tenemos que reiniciar la política, tenemos que reiniciar el medio rural. ¿Y por qué? Porque somos como esos viejos árboles y hemos de echar nuevas raíces que decía José Antonio Labordeta. Cantabria en Madrid. Ella era la que presentaba, ya veréis cuando hable Juan Carlos. Bueno, eh, muchísimas gracias a todos y todas por, por estar aquí, sobre todo muchísimas gracias porque estamos en unos tiempos pues, de, de desafección con, con la política y es que no debemos olvidar que, que al fin y al cabo hemos tenido unas elecciones hace seis meses y que ahora mismo podríamos estar todos aquí mismo reunidos, pero por ejemplo con, con Juan José Durante como, como ministro de Transición Ecológica. Teníamos la oportunidad, Pedro Sánchez tenía la oportunidad de, de hacer un gobierno de progreso y de alguna forma da, da la sensación... Que, que no ha querido, que no ha querido a pesar de que yo estoy convencido que la inmensa mayoría de las personas que le votaban sí que lo querían porque realmente querían que hubiera en España un gobierno de progreso, un gobierno de progreso que iba a traer un montón de cosas para, para Cantabria. Tenemos que tener en cuenta que estas elecciones en las cuales estoy seguro que muchos de vosotros estáis pensando otra vez, otra vez a votar, otra vez a votar Muchas más cosas tendríamos que hacer otra vez a votar, otra vez un domingo, teniendo en cuenta que hay que caminar 400 metros hasta el colegio para ir a votar. Esa, ese gran esfuerzo que nos dicen por la tele que, que, bueno, que, es, que, es, que es inhumano y estoy seguro que la participación va a bajar. Pero yo creo que estas son las elecciones más importantes que ha tenido nuestro país en muchísimo tiempo, porque se están enfrentando... Dos bloques completamente distintos, completamente justapuestos. Se está enfrentando un gobierno para las élites, pues se está enfrentando un gobierno para todos y cada uno de nosotros. Un gobierno que trabaje por y para los de abajo. Y por eso es por lo que es tan importante que del próximo 10 de noviembre, de los próximos comicios, salga unidos Podemos mucho más fuerte, mucho más fuerte de lo que es ahora para poder hacer todas esas políticas que realmente queremos nosotros. Todas esas políticas que nos quitan el sueño a nosotros, que os quitan el sueño a vosotros, no que le quitan el sueño a Pedro Sánchez y el director del BBVA. Leticia y yo venimos de, de, la, política, de la política municipal. Leticia y yo venimos de, de la política más más más cercana más cercana a la, a la ciudadanía de esa política que, que sabe de nombres y no y no de cifras porque cuando salen esos esas cifras de, de Cantabria tan espeluznantes que hablan de que dos tercios de los cantabros tienen problemas para llegar a fin de mes nosotros conocemos esos nombres porque nos los encontramos todos los días, sabemos lo que le preocupa a la gente, sabemos que lo que a ellos les está preocupando de verdad, lo que a ellos les preocupa es no tener empleo el mes que viene, lo que a ellos les preocupa es que con su pensión tienen que dar de comer a sus hijos y a sus nietos, lo que les preocupa es que la educación pública la están desmantelando, lo mismo que la sanidad. Eso es lo que de verdad nos preocupa a todos nosotros. A nosotros no nos preocupa como a Pedro Sánchez que no tuviéramos experiencia de gobierno. ¿Qué experiencia de gobierno tenía él más allá de estar en el Consejo de Administración de Caja Madrid? una fuerza política que de nuevo el Partido Socialista ayer una fuerza política que de nuevo el Partido Socialista le, le ha vuelto a dar a alas esa ultraderecha que pensábamos que, que había desaparecido al fin en, en nuestro país tuvo un acto en el en el Palacio de, de Festivales ¿eh? Festivales de de Santander un acto que, que realmente asustaba, ¿no? que, que ponía sobre las mesas cuestiones pues, que eran más propias de un político pues, de la Alemania de los años 30 que de un político del, del siglo XXI. Y señalaba con nombres y apellidos a los que él opinaba que eran los culpables de, de los que estuviéramos así. Y bueno, voy, voy a hacer pues, lo, lo mismo que él. Él empezó por la A y empezó a hablar, pues bueno de, de esas personas que se aprovechaban de, del sistema según él, si él empezó por la A yo voy a ir por, por la B Vanus Ferré bueno, este, este parece aquí Bárcenas Gutiérrez ese casualmente se apellida como un senador por Cantabria y además estoy seguro que es Tocayo Botín San de Saptuola ese ya nos empieza a sonar mucho más continúo de Borbón Parma de Borbón dos Sicilias. Este es un apellido muy común porque la lista es realmente larga sobre ellos. Todas estas personas que estoy nombrando son evasores fiscales, son los que de verdad están destrozando el sistema que tenemos y somos nosotros unidos podemos los únicos que vamos a exigir a ellos que les vamos a exigir a ellos que paguen lo que deben, porque no nos equivocamos nosotros. El problema no lo tenemos los débiles, el problema no lo tenemos esas personas que estamos luchando por llegar a fin de mes, no, el problema lo no tenemos que en este país desde hace 10 años se ha multiplicado por tres el número de millonarios que con la crisis se están aprovechando para construir un país mucho más desigual del que había antes. Y por eso en esta campaña nosotros no vamos a traer al sardinero la bandera más grande de España porque opinamos que hay muchas otras cosas más importantes antes que ello. Sin ir más lejos, acabar con la precariedad, acabar con el paro y por eso cuando hablábamos de, de acabar con el paro y aprovechando que estamos, estamos en Torlavega, una comarca que estuvo antaño muy industrializada y que la han ido desmantelando, Creemos que es tan importante hablar del plan de reindustrialización para la comarca de Besaña y también para la comarca de Campoa, donde estaremos esta tarde, para poder traer de nuevo empleo y de nuevo futuro a nuestra, a nuestra comunidad autónoma. Planteamos un, un plan muy ambicioso de reindustrialización sostenible ...que vale aproximadamente 250 millones de euros. Puede sonar mucho, pero bueno, voy a hacer como los periodistas cuando dan medidas en campos de fútbol... ...y os lo voy a traducir a una medida que es muy de Cantabria, lo voy a traducir a kilómetros de ave. Bueno, pues aproximadamente son 15 kilómetros de ave, más o menos pues, de Santander a Montpía. No llega ni siquiera a Piélagos. Es decir, mientras hay un gobierno que lo que está pidiendo, que lo que realmente opina... ...que es el problema de Cantabria es que no tenemos un ave... Nosotros lo que vamos a defender es que, que el problema de Cantabria son esas dos tercios de cántabros que tienen problemas para llegar al fin de mes y por eso planteamos soluciones, soluciones reales para esos problemas. Y vosotros diréis, oye, pues si, si es tan sencillo, si realmente... Si realmente con esa inversión por fin íbamos a poder dotar a Cantabria de un futuro, por fin íbamos a conseguir, pues bueno, que todos los jóvenes de Cantabria el único futuro que vieran era muy lejos de nuestra tierra, ya sea en otras comunidades autónomas que sí que han hecho estas inversiones, o en otros países de Europa o del resto del mundo, ¿por qué no lo hacen el resto? ¿Por qué no lo hacen el resto de los partidos políticos? ¿Por qué no lo plantean? ¿Por qué insisten tanto en ese ave? En ese Porque no nos engañemos porque a ellos se les trae al pairo, porque ellos viven en otro mundo completamente distinto, porque su mundo consiste en ir de un sitio a otro en coche oficial o, en este caso, en ir continuamente a los platos de televisión a Madrid a llevar esas conservas de las que hablábamos antes y para ello necesitan el ave. ¿A nosotros el ave para qué nos sirve? A nosotros el ave para lo único que nos sirve es para tener que emigrar y emigrar más rápido y, y, y más caro. Voy a, voy a ir ya cerrando porque sé que somos, somos muchos los que tenemos que hablar, me hubiera gustado hablar muchísimo más, me hubiera gustado hablar de cómo están desmantelando la sanidad, de cómo están desmantelando la, la educación, de cómo necesitamos un sistema público realmente eficaz en todos los niveles de la educación, un sistema de becas que garantice que la universidad sea, sea, sea pública y sea accesible a todos, que no haya nadie que se tenga que ir de la universidad porque no se puede pagar las matrículas. Lo mismo con la FP de la necesidad de que exista realmente la educación 0 a 3 que sea gratuita en nuestro, en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma porque estamos muy por debajo de la media nacional en en Cantabria. Me hubiera gustado hablar más de, de mundo rural porque al final, al final, desde donde se hacen las cosas es, es, es legislando. Me acuerdo de, de esas inundaciones que ha habido la semana pasada, pero bueno, que al fin y al cabo fueron un amago en comparación con lo que hubo, con lo que hubo en enero. Y si hace un momento Toñi estaba recordando unas palabras de, de candidato de una, de una diputada de Ciudadanos, yo recuerdo unas palabras ahora mismo de un, de un diputado también de, de Ciudadanos que decía, bueno, es que el problema de que se inunden zonas inundables eh, es el río, el problema no tiene, tiene el río, pero no solo eso, es que el candidato del Partido Socialista también opinaba que mm, el problema de que se inunden zonas inundables también lo tenía la limpieza de los ríos. Es que los árboles que hay en los ríos por lo visto echan agua hacia, hacia las zonas inundables. Oye, que yo no digo que, que tenga que, que saber de todo. Oye, Igual que se llame zona inundable, pues significaba algo. Igual el culpable no son los árboles. Igual el culpable no es ese canal que han hecho en el Saja que se puede jugar al curling. De cómo lo han dejado, de cómo han destrozado absolutamente todo. Igual el problema son todos esos políticos que han dejado que se construya en zonas inundables que han destrozado absolutamente Cantabria. Y así como han destrozado... Y como me dicen que tengo que, que, que acabar ya, nada, solamente hacer un, un, llamamiento, un llamamiento al voto. Recordar que estas elecciones son las elecciones más importantes que vamos a tener en muchísimo tiempo que están enfrentándose dos sistemas completamente distintos. Que está enfrentándose el gobierno de las élites, ese gobierno que cuando necesita un favor, como decía ayer Irene Montero, levanta el teléfono y llama directamente al presidente del gobierno y le dice, oye, que tienes que cambiar esta ley, que hay que cambiar la constitución, porque la constitución se cambia enseguida, si hace falta, que hay que aprobar este tratado internacional para yo poder ganar todavía más dinero, para que mis ingresos crezcan todavía más. Se enfrenta ese gobierno o un gobierno que está aquí para trabajar por y para todos nosotros, para trabajar para la gente de a pie, para trabajar para los problemas reales, los problemas reales de todos nosotros, en definitiva, para trabajar para los que estamos aquí y que en un futuro pues estaremos aquí, estaremos allí donde estáis todos vosotros. Por eso es por lo que llamamos... Llamamos al voto y hemos demostrado en muchos sitios que sí que se podía y que por supuesto que el 11 de noviembre, el día después de las elecciones, en este país va a haber un gobierno que esté representados todos vosotros porque claro que se puede. Buenos días, hoy es, quiero daros las gracias a todos por la asistencia y todos recordáis el día que hoy es el día 2, día de difuntos, hemos venido del día de Halloween. ¿Por qué hago este símil? Este Halloween está representando ahora mismo la invasión estadounidense y amortiguando nuestras nuestras tradiciones y nuestras costumbres y para... yo creo que todos sabéis eh, lo que hacen los niños el día de Halloween los niños eh, cogen un cesto vacío se pasan por las casas y llaman a la puerta cuando les abren la puerta cuando les abren la puerta los niños dicen truco o trato pues bien, desde el 28 desde el 28 de abril vivimos un Halloween constante un Halloween constante más que nada y hasta ahora ha estado representado por el truco el truco del CIS una irresponsabilidad de Sánchez escuchó, escuchó y leyó que el CIS le daba mejor resultado electoral si repetía las elecciones y nos ha traído hasta aquí Hemos llegado hasta aquí. Ese es uno de sus trucos. Otro de los trucos fue cuando nos pusimos a negociar con él eh, el gobierno de colaboración. El gobierno de colaboración. Pero, ¿sabéis qué os digo? Que es que Sánchez no es de fiar. El Partido Socialista no es de fiar. Y por eso nosotros insistimos en hacer un gobierno de coalición. Luego. Llegó la exhumación de Franco. Otro truco. Aplicar una ley, la ley de memoria histórica, durante un periodo electoral es, pues eso, electoralista. Han tenido muchísimos años para sacar al dictador para sacar al dictador de, del Valle de los Caídos y sin embargo han esperado hacerlo en este momento, en una medida absolutamente electoralista con un bochornoso, bochornoso eh, publicidad, una bochornosa publicidad del, del acto. Le dieron tintes de Estado. ¿Qué hacía, una ministra, ¿Qué hacía una ministra allí? Simplemente dar tintes de Estado a algo, a algo que tenía que haber sido absolutamente natural. Yo he estado en exhumaciones, porque habitualmente yo creo que siento que muchos de los que estamos aquí también... ...se sacan los restos, se ponen en una bolsa... ...se llevan a otro lado... ...y se procede a, a inhumar de nuevo. Otro de los trucos... ...usar la Moncloa... ...usar la Moncloa... ...no es capaz de acercarse a las televisiones... ...sino que usa los recursos públicos... ...los que pagamos todos... ...para hacer... ...electoralismo de nuevo... ...electoralismo de nuevo... ...y en estos días hemos visto cómo el Partido Popular llama a la abstención, a la abstención de la izquierda. Hemos visto como las redes han sido inundadas con mensajes para que los votantes se queden en casa. Espero, espero que esos trucos no les sirvan y que sea el día 10 un, una gran victoria de la democracia, en, la, en el que podamos... ...podamos estar todas y todos ejerciendo nuestro derecho. Un derecho que consiguieron nuestros mayores... ...y que tenemos que seguir ejerciendo... ...y que tenemos que seguir ejerciendo... ...por mucho que a veces nos parezca pesado. No lo es. Nos jugamos mucho. El próximo día 10 de noviembre nos jugamos mucho. Nos jugamos tanto como perder nuestros derechos sociales... ...frente a una derecha reaccionaria... ...que siempre va a querer laminarlos... sin lugar a dudas llega el momento del trato, llega el momento del trato y no quieren el trato con Unidas Podemos, no le quieren porque somos la única garantía, somos la única garantía de que se realicen políticas de izquierdas, están volviendo o quieren volver al bipartidismo, quieren volver al bipartidismo, las élites, los poderosos quieren que haya un gobierno psoe pp Quieren que sean ellos los que evidentemente y como han hecho hasta ahora sean los que perpetúen sus privilegios y en nosotros, nosotros y nosotras somos las únicas, somos las únicas que no vamos a permitir que las élites duerman tranquilas. Los que, lo que queremos es que cada uno de los que estamos aquí durmamos tranquilos. En verdad, de hecho, admiten que la abstención de casado sería la única opción sería la única opción para tener estabilidad. estabilidad Pero esa estabilidad es la estabilidad de los poderosos, no de los que estamos aquí, no de las familias trabajadoras que están cada día levantándose para obtener un salario que pueda, con el que puedan llegar a fin de mes y con el que puedan pagar su factura del agua, de la luz... Incluso su alquiler. Frente al bipartidismo que quieren instaurar, nosotros decimos derechos y democracia. Unidas Podemos es la única garantía, la única garantía. De que haya un gobierno de izquierdas Para que se apliquen políticas de izquierdas Para que podamos legislar en cuanto al alquiler Para que podamos, para que podamos eh, seguir, seguir impulsando los servicios sociales Para que la dependencia llegue a las personas que lo necesitan Llega actualmente en dependencia O sea, obtener la... La justificación de la dependencia tarda más de seis meses, más de seis meses en obtener un derecho, en obtener un derecho que ya está aprobado. Por lo que desde Unidas Podemos lo que pretendemos es que haya derogación de la reforma laboral, que haya, que haya unas pensiones que estén ligadas al IPC, que estén ligadas al IPC por ley, por ley porque no nos sirve de otra manera. Como bien ha dicho Luis, el, el próximo día 10, insistimos en ello, es muy importante, es muy importante ir a las urnas. Y yo creo que, como he dicho antes, no hay ningún problema en volver a ejercitar nuestro derecho. Sánchez pidió los votos a la izquierda, en abril pidió los votos a la izquierda y parece que ahora lo sigue pidiendo en campaña. en campaña, porque cuando tenía la oportunidad de hacer una coalición de izquierdas, lo que él hizo fue mirar a la derecha, mirar a Ciudadanos y mirar al Partido Popular para que ellos le hicieran presidente y seguir pactando esas políticas que no son las políticas que benefician a la clase trabajadora, son las políticas que benefician a las élites. El voto a Unidas Podemos, os voy a justificar eh, ¿por, qué? por qué el voto a Unidas Podemos es la única garantía, porque es la única garantía del voto de izquierdas. Toda la ciudadanía sabe que... Nuestros votos no van a servir para engañar a la gente. Porque lo decimos claro. Y en actos como estos, cuando nos encontramos con los vecinos y vecinas en la calle, nosotros somos claros. Queremos que las élites paguen más y que los que tienen menos, paguen menos. Sin embargo, el bipartito, la derecha y Sánchez no están dispuestos a hacer una modificación, una modificación de la ley de IRPF, ni de IBI, ni de otras leyes, ni de otras leyes que ahora mismo lo único que hacen es seguir abriendo esa brecha entre la gente trabajadora y las élites. Somos serios, bueno, de vez en cuando también nos reímos, pero nuestras propuestas son serias, son firmes y somos capaces de llevarlas adelante. Solamente necesitamos el apoyo de cada uno de los ciudadanos en las urnas. Cuando estemos en el gobierno, cuando lleguemos a Madrid, lo que haremos será aplicar las políticas que decimos y que compartimos con cada uno de vosotros en estos actos y de forma personal. Y de forma personal. Es muy importante tener el respaldo de la gente para poder aplicar esas políticas. No vamos a llegar a Madrid para sentarnos en el sillón y olvidarnos. No podemos hacerlo, porque sin la movilización de la gente no podemos hacerlo. Porque sin el apoyo de cada uno de vosotros es imposible, es imposible parar a la derecha, parar a las élites y decirles no, no. Es necesaria la movilización, la movilización que tienen los pensionistas en la calle, la movilización de las mujeres en el 8 de marzo. Por años, por años, por años, por años. Somos la única garantía de que esas políticas se puedan poner en marcha. La única garantía. Y los efectos de la ley electoral, pues es complicado, todos sabemos. En Izquierda Unida lo sabemos muy bien y los compañeros y compañeras que están aquí también. La ley electoral es perversa, es perversa. Y en estas elecciones, insisto, y es lo que quiero, el mensaje que quiero dejar hoy, nos jugamos mucho. A cambiar. Es decir, de la noche del 28 de abril, de la gente gritando con Rivera no, al 26 de mayo... ...con que Pedro Sánchez decide que va a ir a por nosotros... ...que tiene la oportunidad de acabar con nosotros y de partirnos la espalda... ...y eso es lo que explica lo que ha ocurrido en estos meses... ...¿qué ocurrió? ...durante 80 días, los primeros 80 días... ...desde el 26 de abril, desde el 28 de abril, perdón... ...Pedro Sánchez estuvo solamente dirigiéndose al Partido Popular y a Ciudadanos... ...diciéndoles eh, que se abstengan, que se abstengan... ...constantemente se dirigía a ellos durante 80 días... Durante 80 días no existíamos. Los llamados, los presuntos, eh, los presuntos, ¿cómo nos llaman? Aliados preferentes o no sé qué. Durante 80 días ni nos miraba la cara. Al final, el PP y Ciudadanos le dieron la espalda y empezó a ponernos condiciones. Bueno, Ministerios de, ministerios de, de Estado, Unidas Podemos no, porque no son de fiar. Bueno, venga, Ministerios de Estado no de Cataluña que ni hablen porque en Cataluña nos la lían. Bueno, venga, Cataluña no. y ya llegan incluso a decir el problema el único problema, dijeron el único problema, dijo Pedro Sánchez para hacer un gobierno con Unidas Podemos es Pablo Iglesias y en un gesto generoso que le honra, pero que es único en Europa y seguramente en el mundo que un líder de una fuerza política diga, venga yo me retiro para facilitar ese gobierno y Pablo Iglesias da un paso al lado y se retira. Y el que era el único problema, una vez superado, empiezan a surgir otros problemas. Y no, y no, y no. Mirad, realmente nunca quisieron, nunca quisieron pactar con nosotros. Entonces, ¿qué dice Sánchez ahora? ¿Qué dice Sánchez ahora de a ver lo que hace Podemos? A ver lo que haces tú, a ver lo que haces tú, eso os digo que para que no se repita la historia de, de estas últimas elecciones, para que no se repita la mejor garantía, es que Unidas Podemos crezca y tengamos una mucho mayor presencia en el Congreso. De tal manera que no haya otra salida para, para el Partido Socialista de Pedro Sánchez que pactar con nosotras. Esa es la única salida hacia la izquierda. Mírelo bien, señor Sánchez, esta es la única salida hacia la izquierda. Deje de mirar al Partido Popular... Deje de mirar a Ciudadanos, que por ahí las cosas no van a ir bien. Quiero cambiar un poco de tercio y aprovechar este, este ratín que, que me dan las compañeras para en primer lugar agradecer a Unidas Podemos algo que creo que no está suficientemente reconocido pero creo que hay que reconocerlo, y es que durante estos años, Unidas Podemos ha liderado en el Congreso, en las autonomías y en los ayuntamientos donde estado, ha liderado las políticas verdes, las políticas ambientales en este país. Y creo que eso es, que eso es muy relevante en un momento en el que efectivamente, pues el, el por fin gracias a la labor y a la movilización de millones de jóvenes en todo el mundo, por fin la preocupación por el estado de nuestro medio ambiente pues está llegando a las calles y, y, y está llenando la opinión pública. El otro día eh, yo estuve, Juan Carlos también, estuvimos en distintos momentos en Murcia siendo testigos de lo que ocurrió en el Mar Menor. ¿no? Lo que ocurrió en el Mar Menor fue terrible, no vamos a entrar en detalle, pero lo que yo, lo que yo os quiero transmitir, es que quizás el mar menor tenga una segunda oportunidad pero lo que ha ocurrido ahí si ocurre a nivel global como está ocurriendo no vamos a tener una segunda oportunidad no vamos a tenerla es decir, el día que no ya los peces del mar menor que al fin y al cabo es una laguna interior salgan fuera intentando buscar oxígeno el día que eso ocurra en el Cantábrico o en el Mediterráneo será demasiado tarde, estaremos muertos por eso hay que actuar ahora hay que actuar ahora por eso es tan importante que en nuestro programa tenemos un plan que se llama Horizonte Verde en el cual ponemos sobre la mesa dos factores que para nosotros son clave. Por un lado esa lucha contra el cambio climático, esa lucha por el planeta y por otro lado la necesidad de reindustrializar nuestro país. Pero hacer una reindustrialización distinta, una reindustrialización que tenga en cuenta como elemento troncal la sostenibilidad, una reindustrialización basada en las energías renovables, basada en la eficiencia energética, basada en los cambios de modelos y para eso hacemos dos cosas. En primer lugar, ponemos una cifra, destinar el 2,5 del PIB a esa reindustrialización verde. Creemos que es fundamental ponerle cifras y ponerle compromisos. Y en segundo lugar, creamos una herramienta, una herramienta que consideramos imprescindible y es la creación de, un, de una empresa pública de energía. ¿Una empresa pública de energía para qué? Pues, os lo cuento muy brevemente. El cambio climático no se combate con buen rollo. No se combate con buen rollo. No es así. Hay muchos intereses detrás de, detrás de, las, de las emisiones, detrás de las cosas, continúen como hasta ahora. Y esos intereses los defiende la propia estructura que tiene nuestro sistema energético, que es una estructura oligopólica, es decir, un número pequeño de empresas, en concreto cinco, son las que deciden. Eso está acompañado de un sistema de puertas giratorias por los cuales tradicionalmente... Políticos del Partido Popular y del Partido Socialista entran y salen del Consejo de Administración de las Empresas Eléctricas con lo cual al final uno ya no sabe quién está haciendo la legislación si lo está haciendo la Eléctrica de turno, si lo está haciendo el Partido de turno porque es un es un, es un no parar de ir, entrar y salir de un sitio al otro y vuelta. ¿no? Entonces nosotros también planteamos el poner fin a las puertas giratorias. Creemos que es clave adoptar medidas políticas Fuertes, medidas políticas duras frente al oligopolio energético. Porque si no, no vamos a. El otro día, el otro día en, un, en un acto de campaña con el sector de la, con el sector de la energía, eh, pues cada, cada representante de los partidos, de un partido, pues contábamos nuestro programa y luego intervenían los responsables de los distintos sectores. Y nos preguntaban pues, sobre esto, sobre lo otro y tal. Y yo les tuve que decir, les dije, miren, yo siento que seguramente señores del carbón, señores de la nuclear, señores del gas, etcétera, Seguramente lo que yo les vaya a decir no les va a satisfacer. Pero es que nosotros no hemos hecho nuestro programa pensando en ustedes. Nuestro programa está hecho pensando en la gente que no está aquí. En la gente que no puede pagar la factura de la luz. En los hogares, las decenas de miles de hogares en España que sufren pobreza energética. En la gente que vive en atmósferas contaminadas. En la gente que está en las calles luchando contra el cambio climático. Esa es la gente para la que nosotros construimos un programa. Y por eso decimos, no vamos a acabar con todo esto con buen rollo. Vamos a acabar con medidas políticas duras. Medidas políticas que garanticen que podemos bajar la factura de la luz y además hacerlo... Con energías limpias, es decir, podemos cambiar el sistema, el sistema energético, pero para ello hay que enfrentarse, y hay que poner freno, y hay que poner un límite. Por eso nosotros durante todo este tiempo estamos diciendo. El ecologismo no se dice, el ecologismo se hace y nosotros lo estamos haciendo, lo estamos haciendo de verdad, lo estamos haciendo en las calles porque estamos en las calles con la gente que se está movilizando, lo hacemos en los ayuntamientos ahí donde estamos, lo hacemos en las autonomías y lo hemos hecho también en el Congreso de los Diputados y por eso ese plan que tiene tres grandes ejes de llegar a un impulso al 100% de energías renovables, de impulsar también la, la eficiencia y la rehabilitación de edificios, lo que crearía más de 500.000 empleos desde el punto de vista energético, un cambio en el sistema de movilidad que va a ser pues el, el próximo el, el próximo gran reto que vamos a tener y que también es una cuestión que desde el punto de vista del empleo nos debe preocupar y mucho porque la industria del automóvil es muy importante en nuestro país y si no somos capaces de ayudar y de impulsar desde la política y desde las administraciones la transformación de esa industria nos podemos encontrar con un problema muy grave de desempleo y esto hay que hacer de frente y hay que mirarlo a la cara desde ya y nosotros... Por último, y con, esto, y con esto termino, decir que también sabemos de dónde sacar el dinero para, para financiar esto. Se puede financiar la transición energética, se puede financiar, porque hace unos años, no muchos, si recordáis, financiamos con más de 70.000 millones de euros el rescate de los bancos, y ese dinero nunca se nos ha devuelto, y nosotros lo que queremos es que ese dinero vuelva, al Estado, y poner ese dinero a producir poner ese dinero ese dinero es nuestro y queremos ponerlo a producir para financiar esos proyectos de transición ecológica, bueno voy a terminar ya, porque se me acaba el tiempo pero termino como empecé por favor compañeros, compañeros, amigas amigos, recordad a vuestros vecinos, a vuestras vecinas, a vuestros amigos, a vuestras amigas que votaron al Partido Socialista, en el bar, en la tertulia cuando coincidáis con ellos, decirles que no vuelvan a equivocarse que la garantía de Unidas Podemos, la garantía de frenar a la derecha es Unidas Podemos que estamos aquí, que tenemos un candidato que se llama Luis que va a ser, junto con los otros diputados y diputadas que obtengamos quienes vamos a hacer esa barrera para impedir que este país siga moviéndose hacia la derecha. Muchas gracias. Gracias a todas las personas bonitas, valientes y trabajadoras que habéis estado en la calle para conseguir que esta sala de Torrelavega se llenase. Muchísimas gracias a cada militante, a cada simpatizante de Podemos, de Izquierda Unida, aquí en Cantabria, que sois unidas Podemos y que vais a ser capaces de que este domingo se llenen las urnas de verdad. Mirad, yo querría que esta campaña fuese un aquelarre, yo querría que esta campaña Fuese toda la fuerza, toda la rabia, toda la verdad, todo el amor, toda la inteligencia y toda la lucha de las mujeres de este país que vamos a llenar el domingo las urnas de un voto de libertad, de igualdad y de democracia. Realidad... Esto es un sistema que nos obliga a vivir en los márgenes a un sistema que nos ha condenado a ser las segundas, frente a un sistema que ha conseguido que el 50% de habitantes de este país, que somos las mujeres, no tengamos los mismos derechos yo querría que por fin las urnas se llenen de dignidad y de valentía para un gobierno de izquierdas que termine con sus trampas y con sus mentiras. Mirad, los privilegiados, los poderosos, se encuentran cómodos en sus privilegios y quieren convencernos a las mujeres de que todo nuestro reto es romper los techos de cristal, cuando lo cierto es que cuando algunas privilegiadas conseguimos romper esos techos de cristal son otras mujeres las que recogen los cristales rotos en el suelo. Asumimos el reto de que el miedo cambiase de bando. Y yo creo que si lo que tenemos delante es cierto, es la oportunidad de ganarles al miedo. Porque el miedo ahora lo tienen ellos. Fijaos si tiene miedo el Partido Socialista, que Pedro Sánchez y el gobierno del Partido Socialista han puesto en la casa de todos y de todas, que es la Moncloa, al servicio de la corrupción. Y han sido condenados por la Junta Electoral... de restar votos a Unidas Podemos y a los trabajadores y trabajadores dignos. De este país, que ha puesto todos los recursos económicos y a sus opinólogos e ideólogos a hacer campañas para desmovilizar el voto de la izquierda, en vez de pre iguales que se avergüenzan de sus propias políticas y lo único que pueden hacer es intentar convenceros a vosotros y a vosotras que construís este proyecto de que el domingo no vayáis a votar. Y el reto es demostrarles que el miedo que tienen es real y que el domingo nosotras salimos a ganar. la democracia a este país, construisteis libertad para todos y todas las que ahora damos un paso adelante para defender lo que ganasteis para nosotras. Y la libertad y la democracia a este país la trajisteis poniendo vuestro propio cuerpo. Y muchos, y muchas, lo que se dejaron fue la vida al poner su cuerpo para ganar una democracia. Los nietísimos, los herederos del dictador, han enterrado no una, sino dos veces con honores a la mumia de el en un cementerio. Y mientras tanto... De este país, ayer y hoy visitáis a vuestros muertos y las cunetas porque os sacaron hasta el derecho de poder llorar a vuestros propios muertos. Nosotras no, no queremos defraudaros, a todas las que ganasteis una democracia, lo que queremos Y eso es responsabilidad. Hablar de un gobierno contigo, hablar de un gobierno con vosotros y vosotras, no es una cosa menor. Y la única garantía de eso es Unidas Podemos. Si de algo podemos estar orgullosas, las personas que trabajamos en las instituciones y las personas que, como Luis y Leticia, trabajarán en el Congreso de los Diputados los próximos cuatro años... Es que incluso en este ciclo convulso en el que hemos pasado cuatro veces por las urnas en cuatro años para, para elegir a vuestros eh, representantes estatales, hemos trabajado cada día. Hemos trabajado cada día como si fuéramos a ganar cada una de las cosas que necesitáis para vivir vidas dignas. Y así vamos a seguir haciéndolo. Yo vengo de una comunidad en la que su identidad está en el mundo rural. Yo vengo de Galicia. Pero yo vivo en un lugar en el que renuncio a tener una sanidad en igualdad, una en igualdad, porque tengo que desplazarme a una ciudad para trabajar porque tengo que desplazarme a 13 kilómetros de donde vivo para tener un centro de salud y una posibilidad de acceso a la sanidad, y eso no es igualdad lo que nos pretenden robar cuando pretenden destruir el mundo rural en Cantabria, cuando quieren jugar con las vidas de cada trabajador y trabajadora de este país en el mundo rural lo que quieren es destruir nuestra identidad y tampoco les vamos a dejar que destruyan nuestra identidad, pero mirad el campo en este país para cazar, para fomentar la violencia y para robar muchos dineritos de la Unión Europea, como son los albas, son, sin embargo, quienes reciben todo el dinero de vuestro trabajo. Vosotros ponéis la cara en el campo, vosotros ponéis el trabajo cada día, sacando adelante cada sector primario de este país, la agricultura, la ganadería. Y, sin embargo, los que cobran los dineritos y deciden lo que vosotros podéis hacer o no para dar de comer a vuestros hijos e hijas, son los grandes terratenientes que no saben ni dónde se guardan las tazadas. Eso es lo que es. Pero no necesidad de la reindustrialización de este país existe otra necesidad. Existe la necesidad de entender que un país como industria es un país en el que no hay paro y que necesitamos un nuevo modelo, no solo porque nos estamos jugando el futuro del planeta, sino porque necesitamos un sector que ha sido vetado a las mujeres y que ha precarizado la vida de las mujeres, dándole los últimos escalones de la producción como ha sido la industria, se democratiza también para ganar vidas vivibles para las mujeres y para cada trabajador y trabajadora. Y mirad, es imprescindible que el Luis y Leticia estén en el Congreso de los diputados prometiendo por el futuro de Cantabria a su cargo dentro de un mes. Es imprescindible para que un señor que no tiene vergüenza como el presidente del gobierno de Cantabria, que se llama Revilla, no pueda crear leyes a vos. Es imprescindible para presidente del gobierno de Cantabria, para que no privatizar vuestras vidas, crear leyes ad hoc para privatizar el suelo y los recursos naturales de Cantabria, para que una empresa canadiense, no las que son de todos los cántaros y de todas las cántaras, entregándose a una empresa canadiense, una empresa norteamericana que no puede acumular más denuncias por mineración y contaminación y por vulnerar los derechos ambientales de todo el país. No se puede volver a consentir eso. Y para eso es imprescindible tener un gobierno con todos y todas vosotras en el que Luis y Leticia puedan ser la correa de transmisión para que nadie pueda volver a privatizar vuestros derechos ni vuestro suelo. Nunca más. Y mirad. mirad, es obvio que todo este mal lo ha traído eh, el Partido Socialista, el Partido Popular, es obvio que todo este mal lo ha construido los socialdemócratas, los liberales y los conservadores. Pero tenemos otro peligro delante. Y no es un peligro menor. Sí hay que temer a la extrema derecha. Hay que temer a la extrema derecha porque la extrema derecha ve un mundo bipolar. Esto, evidentemente, no lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir porque no es real, porque ese mundo que ellos pretenden no existe. Pero es peligroso que alguien pretenda recuperar para volver a precarizar nuestras vidas y para volver a dejarnos en los márgenes un mundo en el que todo gira en torno al norte y al sur. A los nacionales y a los migrantes, a los hombres y a las mujeres, a lo privado y a lo público. Es peligroso que la extrema derecha haga esto. Habéis conquistado derechos sociales y vidas vivibles para todos y todas. Y no queremos que se vuelva a ejercer violencia contra las vidas que no caben en su mundo irreal. Y la violencia que se genera contra esas vidas se llama que las personas que tienen una orientación sexual que no es la heterosexual, siguen sin poder vivir en igualdad plena de derechos. Os sabéis muy bien en Cantabria. no tenéis ninguna ley que garantice que los derechos humanos se cumplen y que nadie es discriminado, ni en su vida privada, ni en su vida pública, ni en su vida laboral, porque no tenga los mismos derechos que otro y otra por razón de su identidad de género o por razón de su orientación sexual. Mirad, eso... Esta fue la democracia que ganasteis para mí también. Y yo no voy a volver a esconderme en un armario como la extrema derecha, como Vox esta semana nos estaba pidiendo en público y en las instituciones de todas y todos de este país. Decía que nuestra orientación sexual pervertida tiene que quedarse en los armarios. Yo no voy a guardar absolutamente nada la apertura de campaña, que os motivasen, que os animaste, procuramos llegar a todas partes para animaros, para saber que esta semana que juntas y juntos vamos a pasar en la calle podía ganar un país para todos y para todas. Pero os digo una cosa tremendamente importante, la verdadera apertura de campaña fue una sentencia judicial que dice que mi cuerpo puede ser violado impunemente. patriarcal en la judicatura de este país y la única garantía frente a esto es algo que se llama la Ley de Violencia Sexual de Unidas Podemos que protege de verdad. Lo que hacen, lo que hacen con nuestros cuerpos, compañeros y compañeras, creer que nuestro cuerpo sin voluntad a un lugar insalubre. Creer que se nos puede violar repetidamente por parte de cinco hombres, que no son animales, no hagáis daño a los animales que no os han hecho nada. Son hombres, hijos sanos del patriarcado. Saben lo que hacen y lo hacen porque pueden. Lo mismo que hacen con nuestros cuerpos, compañeras, es lo mismo que pretenden hacer con nuestras vidas. Y ante eso, la única posibilidad es que cada persona que estáis aquí, cada persona bonita, valiente, digna y trabajadora que estáis hoy aquí llenando esta sala, trabajéis en la calle con nosotras hasta este domingo. Porque yo, compañeras de verdad, creo que las mujeres somos la fuerza de futuro. y el tipo piensa que debe ser cosas del Papa Francisco ¿no? y le dice bueno, tienen ustedes prospectos o algo y dice, no, hacemos visitas guiadas ¿no? entonces, bueno, ¿por dónde quiere empezar? y dice pues empecemos por el infierno y le bajan al infierno y allí pues hay mares donde está la gente haciendo surf hay playas estupendas, hay montañas maravillosas hay música en directo, hay manjares de todo tipo hay sexo del bueno, hay sexo del malo y el tipo dice, bueno, ¿quiere usted ver el cielo? Y dice, pues casi, casi no. Pero bueno, se por si acaso. Y le suben al cielo y está ahí todo el mundo en su nube, tocando la lira, leyendo mil libros. Una cosa absolutamente aburrida y tediosa. Y dice, bueno, ¿qué quieres usted, cielo o infierno? Y dice, no, no, no, no infierno, infierno. Ah, vale. Pues lo bajan al infierno, abren la puerta, le muerden perros, le empiezan a dar latigazos, le clavan espadas y lanzas, le atan a un poste ardiendo y está allí Inda y Maruenda gritando ¡Chavista! ¡Chavista! ¡Con Y entonces el tipo dice ¡Oiga, oiga! Pero, pero señor diablo ¿qué pasa aquí? Si ayer estuve y era maravilloso y hoy esto es un infierno y el diablo le dice ¡Ya! Es que ayer estábamos en elecciones ¿no? Claro Entonces Es tiempo de mentira Él contaba Juancho, por cierto, Juancho, qué valiente eres. Gracias por estar aquí con nosotros. Lo que no plantaba antes, Juancho, claro, claro. Si realmente, si realmente eres un ecologista de verdad, claro que te enfrentas a los poderosos. Y claro que los poderosos van a intentar acabar contigo, porque, porque esto no va de gratis, no va de gratis es verdad que, como bien decía, con buen rollo, es muy complicado contaba ya afuera hace un momento que no ganamos la jornada de 8 horas regalándole a los patronos anchoas, no, no así no se gana la jornada de 8 horas y creo que es un insulto no recordar las peleas una cosa que mi nerva es maroto que es un tipo que, bueno, que eh, expresa su, su, su homosexualidad, cosa que me parece estupenda, pero que es un tipo que tiene cero empatía Cero empatía con cualquier otra pelea y uno dice, ¿qué pasa? que ¿Os habéis olvidado de toda la lucha que hay detrás ¿no? de los derechos de la gente LGTBI? ¿Os habéis olvidado de lo que ha sufrido la gente que no podía expresar su sexualidad y ahora hacéis como si de repente, no sé, la, la celebración de tu homosexualidad sea una fiesta solamente de consumo y de risas? No, no tienen una voluntad y constante de que no tengamos memoria de que no nos acordemos de toda la gente que anticipó nuestra rabia claro estuve en, estuve en Murcia y me pidieron que fuera al cementerio con un compañero que tenía yo allí a su abuelo un, una tumba recién hecha con colaboraciones de las familias de 262 ...víctimas de Franco... ...fusiladas de las 350... ...que fusiló en Murcia... ...y me contaba el hombre emocionado... ...como cómo por vez primera tenían... ...un monumento con los nombres... ...de la gente que estaba allí enterrada ...y contaba cómo cuando él era pequeño... ...muchas veces... ...tenían que saltar la tapia para dejar flores... ...porque estaba hasta prohibido... ...dejar flores en una tumba sin nombre... ...en recuerdo de la gente fusilada... ...y contaba el hombre con, con, con lágrimas en los ojos que el, el, el guardián del cementerio, cada vez que fusilaban a alguien, apuntaba el nombre en una hoja. Y gracias a ese hombre anónimo, hoy está la lista de toda esa gente, que, que fue lo mejor de nuestra historia. Tienes toda la razón, Leticia, resulta que se han enfadado porque dicen, ¿qué pasa, que no estáis contentos de que salga Franco de, de, de Huelgamuros? Claro que estamos contentos, pero no lo habéis sacado vosotros, les han sacado los familiares, las asociaciones de memoria. algo que, que yo personalmente nunca le voy a perdonar a, a Felipe González, que es la cantidad los millones de abuelos y abuelas que se han muerto deseando saber dónde estaba su familiar y se lo negaron durante 14 años de gobierno socialista no, se enfadan porque hemos hecho unas críticas pero, pero Sánchez podías haber tomado la decisión de sumarlo después de las elecciones para que no te acusaran de electoralismo claro, pero eso no es lo peor lo peor es que algo que tendría que concitar el apoyo de todos los demócratas de España lo has convertido como todo lo que tocas en un asunto electoral y lo manchas y le das alas además tu asesor parece tonto porque dices voy a sumar a Franco y así gano votos y lo único que ha hecho es incrementar los votos de Vox y encima, y encima tenemos que soportar ver que lo sacan a hombros a ese asesino a ese militar que traicionó su juramento con la bandera de España, con la laureada, vestidos de luto. Y después, no hemos visto todos en la foto, los militares se cuadran. Vaya si usted da la mierda. ¡Váyanse! 15.000 familias Sánchez ponles 115.000 helicópteros a los familiares de los republicanos que todavía están buscando a sus familiares en fin, ayer cuántos estábamos es verdad fumosa a una cosa que llevan 25 años los ecologistas diciendo se muere el mar menor se muere el mar menor y se reían estos imbéciles imbéciles del PP se reían diciendo, ¿qué pasa? Que vais a defender a la lagartija roja en vez de los puestos de trabajo. Y era como la broma constante. Los ecologistas eran, pues eso, unos perroflautas, unos hippies. Que no se daban cuenta de que lo importante era generar empleo. Mentiras. El empleo de AgroSport, que es la gran multinacional, generar solamente empleo cuando hay la recolección. Y encima mal pagado. Eh, no es verdad. Y siempre la, el argumentario era, no, no, no, no, no antepongáis la defensa de, de la laguna, la laguna de, de más salado, más grande de Europa, no defendáis eso porque lo importante son los puestos de trabajo. Era mentira, todo es mentira. Y resulta que nos vamos a pegar carteles, una alegría a la gente, porque una de las cosas buenas de esta campaña electoral es que por fin nos hemos quitado un poquito del lastre interno que teníamos. Que no nos íbamos un gentío a pegar carteles estaba todo el mundo diciendo ¿y de dónde salió tanta gente? ¿por qué han regresado? porque antes no aguantaban ¿no? porque estábamos gastando más energías en la interna que en pelear contra los adversarios políticos ¿no? y entonces íbamos, íbamos un gentío a, a pegar carteles y me dice uno coño monero de la que te acabas de librar porque acaba de pasar por ahí Teodoro García Ejea el secretario general del PP y digo, de verdad, ahí, digo, vamos a vamos, vamos, vamos, vamos, vamos? Y, y de repente noto que cruzamos la calle hay un parque y dije, yo no noto que nos ve venir y dice, Uy", y se da la vuelta a ese para irse, y le digo yo, Teodoro ven acá para acá me diría, ¿no? y, y cómo estás Teodoro, no sé qué tal, monedero, yo lo había visto era la Rosa. No riáis de mi condición de soldado abnegado que está peleando por esta causa. Bueno, pues resulta que Teodoro, como está, no sé qué, no, hemos venido a la manifestación del Mar Menor y tal, y me dice Teodoro, nosotros también, nosotros también, y va con el presidente de la comunidad autónoma, ¿no? López mira, que dices, madre mía, miras muy poquito tú, ¿no? Eh, y, y me dice, le digo a Teodoro, gracias a ella, digo, oye, pero, ¿cómo tenéis la cara dura de ir a la manifestación? Si el mar de no nos lo habéis cargado vosotros. Digo, y Dice, ¿nosotros, nosotros? nosotros como que nosotros? Digo, lleváis gobernando 24 años en Murcia. Dice, gobernando tú, estabas gobernando tú, me dice a mí. ¿Cómo será la barbaridad que lo ha sacado hasta la sed? <risa> bueno, para que veis el grado de, de ensimismamiento de esta gente, pero cuidado. Antes de ayer leíamos también, Juancho, que, y claro, son noticias que, si tuvieran que ver con nosotros, abrirían portadas y portadas y portadas. La ministra de Transición Ecológica ha hecho unas declaraciones zanjando lo del Castro, ¿os acordáis? Nos ha costado qué? Cuatro mil millones, cinco mil millones, y para quién? Para Florentino Pérez. Y esta ministra dice: aquello no sirvió de nada. Yo no se pregunta. Y entonces, ¿por qué lo aprobaste? Porque lo aprobaste. Y uno podía preguntarse si aprobaste aquello y lo firmaste y ahora dices que no sirvió para nada, nada más que para perder cuatro mil, cinco mil o seis mil millones. Coño, saca alguna responsabilidad, que alguien dimita en este país de algo. No, no. Solamente con la afirmación ya está cubierto, ¿no? Entonces, claro, en la campaña electoral, todo es así. Visteis ayer Adriana Lastra, ¿no? Con... Hay una cosa, hay una cosa, fijaos, que creo que también hace mal Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez ha ido, ha mandado a las mujeres de su entorno a hacer el trabajo sucio. No ha mandado a los hombres, ha mandado a las mujeres. Y una mujer, como Carmen Calvo, que era una mujer muy respetada por las feministas, se ha convertido en una caricatura. También Calvo, que era... Digamos, una mujer respetada por el feminismo es la que después, que también parece que nos tenemos que olvidar, es la que tergiversa el documento que le mandamos de propuestas de discusión del gobierno y le cambian el encabezado y le ponen exigencias de Podemos y lo distribuyen a la prensa. O sea, un tipo que manipula, manipula los documentos donde estamos negociando el gobierno de España, de la cuarta economía del euro. Por eso decía que, bueno, y Adriana Lastra, claro, constantemente diciendo, no, es que el problema de las pensiones es que se ha levantado Podemos, y unidas Podemos, se ha levantado el Pacto de Toledo. Y decía el otro día Rafa Mayoral, decía, pero decid toda la verdad, no seáis mentirosos, nos hemos levantado el Pacto de Toledo porque decís una cosa dentro y decís otra cosa fuera planteaba Rafa Mayoral es que lo que queremos es que la próxima reunión del Pacto de Toledo se haga con cámaras que estén ahí los medios de comunicación porque es muy complicado es que dentro estaban planteando la jubilación a los 67 y el cómputo de toda la vida laboral y no han todavía aceptado, todavía no han aceptado que la actualización de, de las pensiones sea con el índice de precios al consumo. No la aceptan. ¿Por qué? Mirad, y va a ocurrir una cosa bien relevante. ¿Sabéis que hay un acuerdo en España para no utilizar el terrorismo como un elemento de discusión? De discusión electoral, bueno, pues porque todos estábamos de acuerdo en que no tendría que, que utilizarse eso para ganar votos, ¿no? Bueno, pues el Partido Socialista y el Partido Popular se han puesto de, de acuerdo para no utilizar los elementos de las pensiones como asunto electoral. Porque están de acuerdo, porque los dos han aprobado lo mismo en Bruselas, han aprobado los planes privados de pensiones. Entonces no quieren que hablemos de las pensiones para que no sepáis que no van a actualizar por ley las pensiones al IPC, no lo van a hacer. Y claro, como los nueve millones de pensionistas históricamente han votado, o al PSOE o al PP dicen, dejemos eso de lado, no hablemos de eso, no vaya a ser que nos perjudique y voten a unidad. Podemos, ¿no? No, cuidadito con eso, ¿no? Y fijaos, en la misma dirección de mentiras, nos enteramos ahora mismo que la ministra manda a Europa... El plan de reformas con la mochila austriaca. ¿Qué es la mochila austriaca? Es muy sencillito. La mochila austriaca es que cada trabajador o trabajadora, cada mes, queda por decidir si es de su propio dinero o del empresario, Y os lo digo yo, de su propio dinero, va poniendo en una hochita para que cuando te despidan, te, te lleves ahí tu indemnización que es tuya. ¿Sabéis para qué sirve eso? Y eso es muy importante que se lo contéis a todo el mundo. Eso sirve para romper uno de los logros de los trabajadores más importantes después de la Segunda Guerra Mundial. Y es que no te puedan despedir. Y que si el empresario te despide, tenga un costo el despido. ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¿Ahora no? Y ahora curioso que la principal medida del PSOE sobre empleo no es una medida de creación de empleo, sino que es una medida de facilitación del despido. Es decir, que el empresario te puede despedir ya cuando le dé la gana porque no le cuesta dinero. Y por tanto, ese elemento que teníamos de fuerza para tener fiabilidad, para poder tener un horizonte de certidumbre laboral, que es un horizonte de certidumbre de vida, desaparece porque te pueden despedir cuando quieran. Y cuidado. La mochila de usted que implica que ya dan igual los empleos temporales y los empleos fijos. Es lo mismo porque te despiden igual. Te despiden igual. Partido socialista. Ya. Ya. Y claro, yo siempre le digo a mis alumnos que parece que nuestra diosa es Casandra. ¿Sabéis que Casandra en la mitología estaba condenada a predecir el futuro ya que nadie la creyera? Sabía que si ibas a rescatar a Lena en Troya, iba a ser el fin de Troya. Entonces su dolor es saber lo que va a ocurrir y que nadie la crea. ¿Por qué? Porque ella le pide a Apolo que le dé el don de la adivinación. Apolo, muy patriarcal, le dice, yo te lo concedo, pero a cambio nos empiernamos. Es una palabra colombiana para lo que estáis imaginando. Y entonces... A Poro le concede el don de la adivinación y cuando quiere cobrarle la parte que había pactado ella dice que no, que no tiene ningún interés, y entonces él le escupe en la boca condenándola a que todo lo que salga de ella sea escuchado como una mentira. Bueno, pues nosotros los de Unidas Podemos parecemos, parecemos Casandras. Claro. Y venimos diciendo, queremos que se derogue la reforma laboral del PP y la del PSOE. Las dos. La dos que tiene los mismos principios y la misma credibilidad que un John tiene el tercer día de abstinencia ¿no? pues resulta que resulta que ¿cuántas veces lleva diciendo? ¿no? que iba a derogar la reforma laboral del PP es que es, es que es muy espectacular y lo ha vuelto a decir y es que van tres y dice pero no puede ser verdad o los idiotas somos nosotros o, o yo no sé muy bien qué está pasando bueno pues cuando nosotros decíamos, como Casandra, que había que derogar la reforma laboral del PSOE también, es por la sentencia de hace tres días del Tribunal Constitucional, que dice que si os enfermáis nueve días, el despido es procedente. Esa es la reforma laboral del PSOE que el derecho a la salud, que es constitucional está por debajo de la productividad y los beneficios de las, empresas, de las empresas dice eso la sentencia claro, ¿quién ha redactado la sentencia del Tribunal Constitucional? Andrés Ollero que es del Opus y del PP, dice, claro, claro lo raro es que te sacar una sentencia de, otra, de, otra, de otro contenido claro, pues si es que Trillo lleva infectando el Poder Judicial luego la gente dice, no, es que no creemos en los jueces, claro si resulta que dice Ignacio Cosidor, ¿recordáis? Dice aquello de, de tranquilos que con el cuello de arena controlamos el supremo por detrás. Claro, y resulta que, casado, entre el el máster, es que se dejan barba y tenemos que olvidarlo todo. Casado el del máster recordáis que la jueza natural juez, juzga a sus dos compañeras y las empura y de repente el Tribunal Supremo, tres de cuatro a más vinculados al Partido Popular, dice, no, no, lo vamos a liberar. Y la jueza natural dice, pues entonces tengo que liberar también a estas dos pobres desgraciadas. A ver si, a ver si, porque estas dos no son diputadas, hay que juzgarlas y este como es diputado se libra. Lo dijo el otro día Cristina Cifuente. Dice, claro es que si yo estuviera si estuviera todavía eh, tuviera fuero, me habría librado ¿no? dicen así sin ningún tipo de, de pudor ¿no? bueno fijaos fijaos cuando planteamos cosas en Unidas Podemos es porque vemos esta esta línea de continuidad claro es que al final digo vemos cosas ¿no? vemos cosas claro fijaos lo planteaba Luis ¿sabéis por qué vamos a unas cuartas elecciones? Porque no ha salido lo que ellos querían que saliera, por eso. Claro, hay que recordar: Podemos sacar 5 millones de votos, y Quiero vida, un millón, 6 millones de votos. Sánchez ha gobernado con 5 millones 300 mil votos, y cuando nosotros sacamos, 6 millones. Una fuerza política que no le pide dinero a los bancos. Una fuerza política que ha demostrado que no tiene miedo. Una fuerza política que no está en los consejos de administración. ¿Qué dijo lo, los poderosos de este país? Hay que acabar con ellos. Y pusieron en marcha una policía política. En las facultades a los alumnos de ciencias de la información les cuentan el Watergate. Es que el Watergate era una tontería en comparación con lo que nos han hecho a nosotros. Es que Nos han robado móviles. Nos han robado Pobres. han construido una policía política con el juez, con el ministro Fernández Díaz, con comisarios que, qué curioso, venían de la brigada social. Dice, es que os metéis mucho con la transición, Dicen, pero ¿cómo no nos vamos a meter con las cosas mal hechas de la transición? Si este país se apostó franquista y se levantó demócrata y resulta que, como tú planteabas, por esa sentencia brutal de una chica que estaba borracha, la violan. Cinco o seis energúmenos y encima dicen que no que como estaba inconsciente no había agresión Pero estamos locos estamos locos son residuos son residuos de una justicia franquista igual que hay en la universidad residuos franquistas igual que hay en los cuerpos y fuerzas de seguridad ¿de dónde viene Villarejo? viene de la brigada política y social la que torturaba a nuestros mayores durante el franquismo y durante la transición de ahí viene esa gente claro y se, se han sentido siempre impunes y claro, como además la construcción histórica es que no podemos hablar de esas cosas, yo no creo que conté, yo creo que lo conté aquí, una historia que leí de la Comuna de París de 1871 que me emocionó, me emocionó porque me acordé de mi país. En la Comuna de París de 1871 aquella gente que quiso asaltar los cielos, porque querían la separación de iglesia y Estado. Mirad lo que pedían, la separación de iglesia y Estado. Y por eso Marx dijo que querían asaltar los cielos. Pedían la jornada laboral de ocho horas. Pedían que las mujeres embarazadas no trabajaran, que los niños no trabajaran, que se terminase la guerra entre Prusia y Francia. Porque a la guerra vamos siempre a morir los mismos. Yo veo a Riberas, siempre están diciendo, a la guerra, a la guerra, vete tú a la guerra. No, porque se van a al pobre. Los comuneros y las comuneras fueron profundamente ingenuos les dejaron el ejército les dejaron los medios de comunicación les dejaron las relaciones internacionales y en dos meses, en dos meses fueron derrotados hay una escena muy bonita de, de, de que Lenin, Lenin está en el, en, el, en el Kremlin hay una nevada por el pecho y de repente mira a sus ayudantes por la ventana y está él en un patio jugando con la nieve, bailando y los, y los ayudantes dicen ya habían, le habían disparado eh, y pensaron que se les había ido Camarada, ¿está usted bien? Y dice Lenin, estoy muy bien y muy contento. Y dice, ¿por qué usted aquí con la nieve bailando? ¿Por qué baila? Y dice, porque acabamos de cumplir un día más que la Comuna de París de 1871, ¿no? Por la conciencia. Nosotros ganamos el gobierno, no ganamos nunca el poder. El poder lo tienen ellos siempre, ¿no? Y tienen siempre la posibilidad de hacer, ya os digo, este tipo de trampas. Es que, fijaos, montan la policía política con comisarios. Para inventarse pruebas contra nosotros. Yo recuerdo que se lo planteaba el otro día a David Jiménez, el director del Mundo, ese que estuvo durante un año, que ha publicado un libro que se llama El director, que están machacándole a todos los periodistas. ¿Por qué cuenta nuestros secretos? Claro, porque cuenta todas las, las, las, las basuras, ¿no? ¿Qué hacen ahí? Claro, yo le he preguntado a David Jiménez, oye, es que un día me levanto y en la portada del Mundo decía, a monedero le ingresan otro millón de euros de Venezuela. Y yo decía, ¿Otro? De sala anterior, ¿no? Claro, yo le digo, era tan complicado que hubierais buscado, ¿no? La, el banco, la fuente, que, eh, preguntar, era tan complicado y me contestan, claro, es que como nos lo da un comisario de policía, claro, Villarejo. Pero eso no es lo peor, ¿eh? Eso no es lo peor. Lo peor es que. Le dedicó el mundo cinco portadas a Victoria Rosel. ¿Sabéis por qué? Porque no soportan que estén en nuestras filas jueces, que estén en nuestras filas guardias civiles, que estén en nuestras filas UGEMAR, un gemar, un José del Estado y del Estado de la defensa. No lo aguantan. No lo aguantan porque creen que España es suya. ¿Qué no os acordáis de Ricardo Costa, el secretario general del PP en Valencia? en el juicio por robar a los españoles con la banderita en la muñeca, les hemos dejado que piensen que España es nuestra y tenemos que revertir eso. España es nuestra, pero no la España de a ver qué bandera tienes más grande, que es inversamente proporcional a tu decencia con la patria. Nuestra patria son los cuidados, son las viviendas, es la sanidad pública, es la pública. Caos que cinco portadas en el diario El Mundo contra Victoria Rosell para masacrarla. Y el ministro Soria, sabéis que con con el juez Alba, que está en la cárcel por prevaricador, le ofrecen beneficios a un empresario procesado para que declarase contra Victoria Rosell. Y con el apoyo del diario El Mundo cinco portadas y Victoria Rosell recordáis iba a nuestras filas y tuvo que salir no sabéis qué mujer más valiente es otra vez diputada con nosotros va otra vez con nuestras filas otra mujer valiente y... claro resulta que en el mes que el diario El Mundo le dedica cinco portadas cinco a Victoria Rosell el ministro Soria de Industria le ingresa a Unidad Editorial, que es la empresa del mundo, un millón de euros. Y claro, el otro día entrevisto a Maruenda, soy un soldado. Entrevisto en mi programa en la frontera a Maruenda, y le digo, Maruenda, eh, cinco portadas en el mundo, y Unidad Editorial le recibe un millón de euros del ministro Soria, que es el que quería cargarse a Victoria Rosel, porque no quería que fuera... Nuestra ministra de justicia y vice barruina. no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. es una casualidad de la vida. En fin, os decía que los comuneros y comuneras fueron derrotados y bajaban de Montmartre, atados camino de, del exilio, de la cárcel, del paredón y aparece un general, todo bien atusadito a caballo y le dice al sargento, desátame a la gente del pelo blanco y del pelo gris, Y el otro no entendía, que me los deshaces. El sargento obedece, los desata y allí mismo el general los pone contra una pared y los fusila. Y el sargento pregunta, ¿pero por qué hace usted eso? Y el general le regaña, no tienes ni idea, estamos en 1871. La última revolución en Francia fue en 1848, hace 23 años. La reprimimos a sangre y fuego para que no se volvieran a levantar estos cabrones. Y resulta que esta gente que ahora tiene el pelo blanco y el pelo gris ya eran mayores de edad. Y pese a la represión se han vuelto a levantar. Estos son los peligrosos. Y yo pensaba, es que en mi país la democracia no la trajo ni el rey, ni Suárez, ni Fraga. La trajisteis la gente del pelo blanco y del pelo gris que seguís peleando. que no quiero robaros más tiempo me... <ríe> sí, por favor, me <ríe> mirad que cuando empiezo a hablar, hablar? <ríe> decía que en esta selección ahora se va ah no, quería que se iba a la tele y yo, no, vamos a empezar a hablar <ríe> en estas elecciones lo decía Luis yo creo que es verdad que son de las más importantes que hemos tenido desde que murió el dictador. Y vamos a unas cuartas elecciones porque en las tres anteriores no ha salido lo que ellos querían que saliera. Han intentado todo contra nosotros. Nos han intentado descalificar. Nos han intentado encarcelar. Como yo digo, el otro día estuve en Puerto de Sabunto, que sabéis que es allí donde fusilaron a Gila. Y yo decía, nos han intentado fusilar, pero como a Gila nos han fusilado mal. ¿No? nos han intentado ya encarcelar echarnos nuestros trabajos multar, eh, desprestigiar delante de las españolas y de los españoles y lo último han intentado dividirlos ¿no? generando todo un apoyo una fuerza política que si dividía a, a Podemos iba a significar el fin de esta fuerza política y nada, que no pueden con nosotros y no pueden con nosotros porque vosotros ya no sois tan ingenuos como ellos pensaban que debierais ser porque deben pensar coño, si controlamos todos los medios de comunicación si hemos convencido a la gente de que el canal de izquierdas es la sexta y dicen pero si, si, si la sexta es el canal de izquierdas ¿qué hace esta gente desconfiando de nosotros? ¿No? y uno dice mmm, ¿porque llevas a Inda todo el rato? ¿No? tiene algo que ver con eso claro, ellos se desesperan yo digo, intentan, han intentado todo, han intentado todo y no les sale. ¿Y sabéis por qué? Y esto lo tenéis que contar a todo el mundo. Y es porque, porque los cuatro pilares sobre los cuales se asentaba su poder, se están debilitando. Y esto, y por eso no quieren tampoco que sepamos, que sepamos historia. O sea, cuando empezamos, ¿no?, hace dos siglos, a ir por los pueblos, a enseñando a leer y a escribir a nuestro pueblo mataban a los maestros que hacían eso porque no querían que supiéramos leer y escribir igual que ahora no quieren que sepamos historia lo que quieren es que ¿cuáles son las ofertas que hacen? a los viejos ya lo dijo Cristina Lagarde, ¿recordáis? Cristina Lagarde era la presidenta del FMI que ahora es la presidenta del Banco Central Europeo, cuando hace cinco años se estaba discutiendo todo el tema de, de, del plan de pensiones y el pacto de Toledo, ella intervino como la señora experta y dijo, en España hay un problema evidente y es que los viejos viven demasiado, ¿no? Recuerdo que yo estaba en Linares en un mitin y dije, pues seguro que esta señora en un gesto de absoluta coherencia va a morirse ella, ¿no? llamaron de todo menos bonito, ¿no? O sea, me acusaron, monedero, pide la muerte de Cristina Lagarde, o sea que... Es que siempre es así, ¿no? Siempre, cualquier cosa que hagamos nosotros, ellos no, ellos pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Pero nosotros cualquier cosa. Recuerdo que esa noche me llamó el papá Francisco y me dijo... Monedero... Monedero padre, le entiendo. Entonces, eh, al día siguiente hice unas declaraciones diciendo, yo nunca deseé, nunca deseé realmente la muerte de Cristina Gara era un chiste, pero ahora quiero dejar claro que lo que deseo realmente de corazón y después de pensar toda la noche es que viva 120 años eso sí, con una pensión de 400 euros pero ya no cogió el teléfono. <risa> Quedaos con esto En, en España desde, desde 1874 desde la constitución de la restauración canovista se establecieron cuatro pilares que ahora están en cuestión El gran susto que recibieron los oligarcas de nuestro país grande fue en 1868 la revolución gloriosa que fue la primera vez que echamos a los Borbones de España, a Isabel II no en vano, Franco decía aquello de no hay nada que aprender del siglo XIX en el siglo XIX, olvidémoslo de la historia de España bueno, echamos a los Borbones Siempre recuerdo una frase de Talleyrand, que era el ministro de Asuntos Exteriores del Directorio de la Revolución Francesa, de Napoleón, que decía: "Es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran." Los Borbones, por cierto. Los Borbones, por cierto, ¿no? Que son Borbones y vienen de Francia y nunca han entendido la condición plurinacional de España. Es una cosa, yo digo, pues a ver si vienen los Austrias o.. o no sé. Claro, los borbones además nos venden mentiras que parece que las tenemos que comprar como verdades. Y fijaos, cuando me quedo parado porque me acuerdo de, de la entrega de los premios prín, Príncipe de Asturias del otro día. Y no sé por qué, no me preguntéis, no tengo que entenderlo, me vienen imágenes del resplandor. ¿no? La verdad es que no sé por qué. Bueno, el caso, el caso es que fijaos, la, la, la princesa Leonor va a Covadonga a depositar flores y uno dice, a ver, a ver, qué demonios está pasando aquí, porque claro son estas construcciones que después tienen una enorme importancia en el desarrollo de nuestro país, mucha, mucha importancia más de la que imagináis. ¿Por qué? Porque el primer rey visigodo que deja el arrianismo y se hace católico es Recaredo en el 589 y lo emparentan con don Pelayo que tiene más de 100 años después que no eran familia pero necesitan plantear que don Pelayo es el Adalí, el referente de la monarquía católica contra los malditos árabes yo vengo contando estos días que a mí en la facultad de ciencias políticas en quinto de carrera en quinto de carrera me contaban como, como un hecho científico que lo demostraba los árabes que habían entrado en la península en, en el 711 y un censo que había habido después de la batalla de Covadonga que demostraba que habían desaparecido muchísimos árabes y que como no podían haberlos derrotado don Pelayo solamente por sus huestes que eran un puñado la única explicación para que don Pelayo hubiera podido derrotar a los malditos moros era con la ayuda de la Virgen ahí apeneradas ¿no? y yo cuento que me había leído un libro de dos profesores de dos historiadores marxistas que habían hecho una cosa intolerable era ir a las fuentes árabes porque claro, si vas a estudiar el, el siglo VIII, parece sensato que vayas a ver a las fuentes árabes, ¿no? Y demostraban que nunca habían entrado tantos árabes por la capacidad de los barcos y los barcos que realmente habían cruzado el estrecho. Claro, yo recuerdo que se lo cuento a la profesora esto y que entonces que no es que faltas en el censo, sino que nunca habían entrado. Y recuerdo que la profesora, discípula de Valdavellano, discípulo de Ortega y Gasset, me dice a la profesora, ¿qué pasa? ¿Que tú estuviste allí? ¿No? y y, pero fijaos, que es que no es de broma, que parece que es de broma, pero es que no es de broma. Porque es que, es que, José Bono, José Bono, lo sabe Juancho, como diputado, y lo va a saber Luis, y lo va a saber Leticia, hay una sala en el Parlamento que es la sala de los Reyes de España. ¿Quién la coloca ahí esa sala? Bono. Que es un tipo que se hizo implantes visigóticos para tener una visión profunda de España. Y entonces fijaos... Si vais a esa sala, os vais a encontrar con que hay reyes visigodos como Ararico II que nunca pisó la península ibérica. ¡Nunca! En cambio no está ni Mohamed, ni los Guadil, ni los Yusuf, ni los Yamon. No hay nadie nada más que parece que venimos de los visigodos. Y por tanto, fijaos, la trampa, la trampa. Es que en España, desde la constitución de 1874, se construye una referencia de la monarquía, que es católica, que me calle ¿eh? <risa> Pensaba que venía alguien de la Casa Real a morderme. ¿vale? Ya, ya, ya, ya voy terminando. Como os decía, en el siglo III... Antes... No. Eh... Fijaos, porque esto es muy importante que lo recordéis, ¿no? Hay una construcción, fijaos, mítica de la monarquía en España. Cuando abdica Juan Carlos I después de, de ese discurso que ya está en los anales de los mejores discursos de la teoría política europea cuando dijo aquello de lo siento mucho, me he equivocado no volverá a pasar cuando aplica hace dos ceremonias, una por la mañana donde le entrega el fajín de capitán general a, Alfonso de, a Felipe de Borbón y por la tarde hay es la ceremonia donde lo nombramos rey y ya va vestido de capitán general antes de que lo nombremos rey. ¿Sabéis qué está operando ahí? Ahí lo que está operando es que para el rey Juan Carlos, se lo dijo a Adolfo, a Adolfo Suárez, a ti, han, a ti te han votado 8 millones de españoles, para mí me ha votado en la historia, le dijo, cuando forzaron la admisión de Adolfo Suárez. Y resulta que para el rey Juan Carlos, los borbones son previos a la Constitución del 78. Y por eso él puede nombrar a su hijo, Capitán General, al margen de lo que manda la Constitución. Y por eso, fijaos, la legitimidad monárquica está por encima de la legitimidad democrática. Y cuando tenemos un conflicto con Cataluña, no lo arreglamos con un jefe del Estado que quiera concitar los diferentes intereses de los pueblos de España. Sino que habla el rey Felipe VI a defender al Partido Popular y a cargarse todas las reclamaciones. os quedéis con esto. Carlos del Castillo restaura la monarquía borbónica, después de haber echado a Isabel II, y le da hace el jefe de las Fuerzas Armadas. Por eso siempre ha tenido tanta fuerza la monarquía, porque desde Fernando VII el rey además es jefe de las Fuerzas Armadas. Restaura el bipartidismo, liberales y conservadores. Restaura el centralismo y restaura el capitalismo del cual se quejaba Costa, que lo llamaba oligarquía y caciquismo. Fijaos que el 15M y Podemos, unidas Podemos, dinamita esos cuatro elementos. Hoy la monarquía está callada, es incapaz de solventar ninguno de los grandes problemas que tenemos en España, salvo intentar reconstruir la legitimidad de la infanta Leonor yendo a depositar flores a Covadonga para que nos sigamos creyendo que la monarquía viene de la noche de los tiempos y no digamos «Oye, ¿y a ti quién te ha votado?». Oye, ¿y tú a qué elecciones te has presentado, Felipe VI? Si eres tan demócrata, preséntate elecciones. a preséntate elecciones. No aplaudís, aplaudís cuando llegue la revolución. La monarquía en cuestión, el bipartidismo en cuestión, están locos por recuperarlo y no les sale el centralismo con las costuras de Cataluña reventadas y el capitalismo de amiguetes no lo toleramos con toda la crítica a la corrupción y nuestra presión, porque si no existiera Unidas Podemos, Urdangarín no estaría en la cárcel Rato no estaría en la cárcel claro. Claro. Claro. conclusión conclusión de todo esto vamos a unas elecciones donde la, el, modelo, el modelo neoliberal ese modelo que sustituyó al que de intervención del Estado en la economía para, para que hubiera Estado Social está siendo sustituido, sustituido por ese modelo neoliberal que lo que quiere es apertura de fronteras, privatización desregulación o sea que estamos afectados por el marco europeo y además por el marco español y de repente la crisis del modelo neoliberal que afecta a toda Europa en el caso de España tiene más asustados a los oligarcas, a las élites porque además el elemento que tenían central, que era el tapón que hacía el rey, ya no les vale. Ha habido un momento en la historia de España donde el rey Juan Carlos ha sido radicalmente honesto. Fue cuando le regalaron los empresarios un yate y le puso de nombre Bribón. Y, y, fijaos, ese tapón que hacía la monarquía no les vale el bipartidismo donde entre el PSOE y el PP se ponían de acuerdo los grandes elementos de España ya no les funciona está diseñada la constitución para que no hubiera nunca una tercera fuerza que tuviera el 10% de los escaños que nunca tuviera 35 diputados porque 35 diputados es una minoría de bloqueo de muchas cosas, por ejemplo no pueden cambiar la constitución porque si tenemos 35 diputados mandamos a hacer un referéndum afuera al pueblo y por tanto ya no pueden hacer como hicieron con el artículo 135 por tanto daos cuenta Damos cuenta de que estamos en un momento histórico, donde se está desmantelando el Estado Social. Van a por las pensiones, igual que fueron a por la educación pública y en la sanidad pública, es el último gran botín que les queda. Las pensiones. Y de repente estamos nosotros fricados, frenando los grandes acuerdos del bipartidismo. Y les estamos rompiendo el juego. ¿Por qué atacan a las mujeres? ¿Por qué los están matando? ¿Por qué de repente se odio? Porque las mujeres, a partir del 8M, ya no estáis solamente reclamando identidad. También estáis haciendo huelga, diciendo que no queréis haceros cargo en exclusiva ni de los cuidados ni de la reproducción. Y eso cuesta dinero. Y por eso quieren que estéis otra vez en la cocina. Calladas. Tenemos un escenario donde quieren solventar la crisis de 2007 que no se ha cerrado todavía. Que no se ha cerrado la crisis de 2007. La quiero encerrar y las herramientas de, de 1973 ya no valen, pero están insistiendo. ¿Cómo salimos de la crisis del 73? Explotando a las generaciones futuras vía endeudamiento. Ya no funciona. Si el PP y el PSOE no le han prestado dinero a los bancos, se le han tenido que prestar a ellos mismos a, a, a, a través del Instituto de Crédito Oficial. Y por cierto, Sánchez, el Instituto de Crédito Oficial es para prestar dinero a la pequeña y mediana industria y a los autónomos. No a los... caos van contra los pensionistas, necesitan, necesitan que el mercado de trabajo esté todavía más desregulado, necesitan vender lo poco que quede, necesitan más privatizaciones, necesitan hacer lo que hicieron en el 73, explotar más la naturaleza y por eso están con, toda esta, con todo este cuestionamiento. ¿Por qué insultan a los ecologistas? Porque al final les cuesta dinero. Es que hemos visto que Villarejo estaba haciendo investigación contra ecologistas, que estaban intentando frenar sus desarrollos industriales, y estamos jugándonos en estas elecciones todas estas cosas. O la solución de ellos que es a los viejos que se mueran, a los jóvenes que se enganchen a Netflix y estén muy entretenidos o se vayan fuera de España, a las mujeres que volváis a la cocina, es que ese es el planteamiento, y nos necesitan callados, y nos necesitan con miedo, pero han topado con algo que no se podían esperar. Una gente que no tiene miedo, que no le pide dinero a los bancos porque se lo presta al pueblo, que no está en el consejo de administración y que sobre todo se ha ganado la confianza del pueblo porque estamos aquí entre vosotros. Y al final dicen... ¿qué vamos a hacer? me recuerdo un chiste de roto señor, señor, miren las masas enfurecidas despídanlas, es que no tienen trabajo tiran en las casas, es que no tienen casa es quitan las subvenciones, es que no le damos subvenciones coño, estamos perdidos, pues de alguna manera les pasa eso con nosotros, ya no saben qué hacer, no tenemos miedo ¿Y sabéis por qué no tenemos miedo? ¿sabéis por qué no tenemos miedo? porque vosotros y vosotras no habéis tenido miedo han sido cinco años duros, somos conscientes han habéis tenido que defendernos en los bares, en la panadilla, en el trabajo, en la familia. Robábamos, malversábamos, nos financiaba Venezuela, colgábamos a los homosexuales de las grúas. Y constantemente todos los medios de comunicación con esas mentiras, tras mentiras, tras mentiras. Y habéis aguantado. ¿Sabéis por qué son tan importantes estas elecciones? Porque nos jugamos el Estado Social. Porque además, si nos derrotasen, dirían, tenemos vía libre para hacer lo que nos dé la gana. Con lo que no cuentan es que en estos cinco años, a vosotros, por vuestra fuerza y vuestra coraje, y a nosotros, por vuestro ejemplo, nos ha crecido la conciencia. Y decía Bertolt Brecht que solo los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. ¡Adelante que sí se puede!